multinivel, vamos a hablar un poco de las topologías de los diferentes convertidores multinivel que encontramos actualmente. Entonces, básicamente tenemos o los podemos agrupar en cuatro topologías. La anclada por diodos, que quizás es la más común y la más utilizada. La de condensador flotante. ...que tiene ya los problemas que habíamos discutido en la parte en el video anterior... ...que es la ecualización de los niveles de tensión... ...y quizás uno de los más utilizados por su sistema de control... ...que es bastante simple... ...y utiliza convertidores tradicionales... ...que es el módulo en cascada. Finalmente, existen otras topologías... ...que se han construido en base a las tres anteriores... ...y han propuesto diferentes autores a lo largo de los años. Entre esas topologías... Tenemos el convertidor asimétrico híbrido, el convertidor con puentes en cascada y fuentes de CDC con aislamiento, el convertidor con topologías multinivel en cascada, el convertidor de conmutación suave, el rectificador elevador de tres niveles con convertidor matricial, los inversores acoplados por transformadores donde obtenemos los diferentes niveles de tensión con transformador O, Utilizamos el transformador para copiar la carga con diferentes niveles de tensión. El convertidor dio capacitor anclado, que es una mezcla entre el anclado por dios y el anclado por, y el capacitor flotante. Los nuevos convertidores de dios anclado y el convertidor multinivel generalizado. Pero ya veremos algunos de estos esquemas de montaje a lo largo de este video y los sucesivos. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen los convertidores multinivel? No? La familia de convertidores multinivel se ha caracterizado por una solución para aplicaciones de alta potencia en redes de media tensión, como por ejemplo, grandes motores, aplicaciones en tracción ferroviaria, transmisión en corriente continua, HVDC, para la generación de filtros activos y compensadores estáticos de reactivos. Los convertidores multinivel permiten su acoplamiento directo a redes de media tensión sin la necesidad del uso de transformadores de acoplamiento. y habíamos comentado que podemos llegar inclusive al acoplamiento a nivel de 13.8 kV. El uso de los convertidores multinivel se ha extendido a media y baja potencia para acoplar sistemas de generación alternativa al sistema de potencia con el uso de vehículos eléctricos. Como les digo, una de las grandes ventajas, al disminuir el DBADT no se requieren altos niveles de aislamiento para la carga. Este tipo de topología convertidora de energía se ha investigado por casi 30 años, siendo los convertidores anclados por diodos, capacitor flotante y cascada, los más utilizados a nivel industrial. Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos, y quizás el más utilizado en la literatura, y a nivel industrial, que es el anclado por Dios Entonces, vamos a empezar estudiando un convertidor de tres niveles. Recuerden que ya habíamos comentado que generalmente hasta siete niveles es lo que se utiliza a nivel industrial por los problemas de control. Siendo los más comunes los de tres y los de cinco niveles. Podemos ver la utilización de interruptores bidireccionales. Y como su nombre lo, lo Hace alusión una cantidad considerable de Dios. El VDC, a diferencia del convertidor clásico de dos niveles, que puede utilizar un solo condensador y generalmente no utiliza dos para el punto neutro, en este caso es obligatorio el uso de dos condensadores, puesto que parte del puente está anclado a la mitad de estos condensadores. Esto me permite obtener tres niveles de tensión por rama. BDC, BDC medios y 0. Y su superposición en las tensiones de línea. Entonces fíjense, aquí tenemos la tabla de conectividad. Podemos tener BDC medios, 0 o menos BDC medios. Es decir, que cada rama puede obtener el juego de tensiones que estamos viendo a continuación. 0. BDC medios o sea Eso me permite construir las tensiones lineal. Linea. Entonces, este convertidor present, es presentado por Naveg alrededor de los años 80. También es conocido como Neutron Point Clamper Convert o NPC por sus siglas en inglés. Y puede considerarse como el origen de la conversión multinivel reciente. Este convertidor... Ha sido hasta el momento el más ampliamente estudiado y aplicado del conjunto de los convertidores multinivel. Solamente el cascada eh, le compite a nivel de aplicación. En este circuito la tensión del bus de corriente continua BDC se divide mediante dos capacitores. Donde el punto medio cero suele definirse como el punto neutro del bus de corriente continua, el Neutral Point, como lo vimos en la lámina anterior. Estamos hablando justamente de este punto. Entonces la tensión de las salidas de cada rama pueden tomar tres niveles, más menos BDC medios y c los diodos conectados al punto medio de la barra de C, 0 son los elementos clave que diferencian el circuito de un inversor convencional, siendo su función fijar el clan o la tensión de bloqueo de los interruptores a una fracción de la tensión del buje de corriente continua, es decir, a la tensión de estas capacitancias, que para el caso de tres niveles, coinciden con la mitad de la tensión. Los dios de fijación también deben bloquear la misma tensión del convertidor. No obstante, si se considera como tensión de salida la existente entre las fases y negativo, N, por ejemplo, BAN, se obtienen tres niveles de tensión positivos, BDC, BDC medio y cero y el convertidor trabaja como un convertidor de CDC, si nada más estamos utilizando la parte superior de cada rama. En una aplicación de corriente continua, la corriente de salida es unidireccional, y no es posible mantener el equilibrio del punto medio del buje continua, y, se emplea, y si se emplea una sola rama, de aquí que esta topología no sea viable como convertidor de corriente continua, a menos que se emplee, Dos ramas en el proceso. Con lo cual estaríamos hablando de un chopper tipo E. Entonces en esta lámina vemos a diferencia un convertidor de cinco niveles. Estamos representando una única rama. A diferencia del caso anterior donde presentamos el conjunto trifásico. Entonces vemos que en esta rama... La tensión la hemos dividido en cuatro capacitores, es decir, que cada capacitor maneja un cuarto de la tensión de C. Vemos los diodos de anclaje y cada uno de los interruptores electrónicos con su respectivo diodo en antiparalelo. Vemos la tabla de conectividad para esta rama, donde yo puedo obtener BDC medios, BDC cuartos, cero, menos BDC cuartos, y menos BDC medio. Y cada uno de estos niveles de tensión se obtiene con una conectividad específica de los interruptores que vimos en su construcción física. En la parte inferior vemos cómo es la salida de tensión de la rama con respecto al punto N del de inversor, es decir, con la barra de corriente de C negativa. Donde se obtienen cada uno de los niveles que hemos mencionado. Quizás una de las grandes razones por la que este convertidor se ha utilizado a nivel industrial. Es porque so cada estado se obtiene con una única conectividad. A diferencia, como vamos a ver más adelante, del inversor anclado por condensadores. Donde un estado se puede obtener con distintas conectividades. Entonces, el convertidor anclado por Dios de 5 niveles, la tensión del buje continua se reparte en cuatro condensadores de C1 a C4, siendo el valor de tensión de cada capacitancia y la tensión de bloqueo de cada interruptor igual a B de C cuartos. En los convertidores anclados por Dios de más de tres niveles, debe presentarse atención. En la de bloqueo de los diodos de fijación. Ya que no va a ser la misma para cada diodo. Cuando están activados. Por ejemplo. Los interruptores S1, S2, S3 y S4. Es decir. Para el primer estado. Correspondiente a BDC medios. Es fácil comprobar que el diodo 3. Debe bloquear. Tres capacitores. Vamos a ver dónde está el diodo 3. El diodo 3 corresponde a este que está aquí. Debe bloquear tres condensadores. Es decir, 3 BDC cuartos. Mientras que D2 debe bloquear solamente 2. Es decir que la tensión de bloqueo es 2 BDC cuartos. Y el diodo 1 debe bloquear BDC cuartos. Es decir, que los diodos bloquean diferentes niveles de tensión. Análogamente, cuando tenemos el caso negado, deben bloquearse 3 BDC, 2 BDC cuartos y BDC cuartos respectivamente cada uno de los diodos de la parte inferior. Entonces, suponiendo que la tensión de bloqueo de cada diodo es igual a la del interruptor, aquellas posiciones donde el diodo debe bloquear mayor tensión de una capacitancia sería necesario asociar diodos en serie incrementando el número total de componentes del convertidor por eso es que nos se hace se hace complicado construir puentes de más de 5 niveles entonces en el caso analizado en las posiciones de 3 y de 1 negado debería montarse una asociación de tres diodos, mientras que en D2 y D2 negados sería suficiente con dos diodos. O se requiere comprar diodos de diferentes niveles de tensión de bloqueo. En cada asociación de serie de diodos es conveniente incorporar una red de equilibrio estático y dinámico, lo que llamamos una red ecualizadora, tanto de corriente como de tensión. Entonces, ¿Qué ventajas tiene la utilización de la topología anclada por Dios? La tensión de bloqueo de los interruptores es la tensión de una capacitancia de entrada. La tensión por nivel es de BDC entre N-1 para el caso de N niveles. Ya lo habíamos visto, para el caso de 3 niveles era BDC medios, mientras que para el caso de 5 niveles era BDC cuarto. El número de capacitancias requeridas es pequeño en comparación con otras topologías multinivel. Este punto es especialmente interesante, dado que son componentes reactivos los que suponen mayor costo del convertidor. Se pueden conectar directamente a un bus de continua sin la necesidad de crear buses adicionales. No requiere transformadores el cambio de un estado a otro es accionado solamente por los interruptores. ¿Qué inconvenientes tiene esta topología? Se requiere que los, dos, los diodos de fijación, los diodos clamping, sean de recuperación rápida y capaces de conducir corriente nominal del convertidor, además de estar sometido a una tensión de recuperación inversa exigente los interruptores internos de cada rama pueden llegar a soportar picos de tensión en el instante de conmutación provocadas por las inductancias parásitas. En la topología de tres niveles, los dios de fijación requieren bloquear diferentes tensiones en función de su posición en el convertidor, siendo la tensión máxima de bloqueo N-2 por BDC entre N-1. Haciendo necesario en muchas ocasiones la asociación de diodos serie y el uso o el uso de diodos de mayor tensión. Si se emplean diodos con la misma capacidad de bloqueo que los interruptores del convertidor, es decir, BDC entre N-1, se requieren N-1 por N-2 diodos por cada fase del convertidor. Por tanto, el número de diodos de fijación. Aumenta en forma cuadrática con el número de niveles, complicando el diseño, incrementando su costo y disminuyendo la confiabilidad del convertidor. Si el número de niveles es grande, el número de diodos requeridos puede llegar a impedir la realización física del convertidor, además de incrementar las inductancias parásitas y el costo, al igual de la necesidad de las redes de ecualización. De aquí que el número de niveles se extienda no mucho más de hasta 7 o 9 en la práctica. Es necesario que las tensiones de la capacitancia se mantengan equilibradas en cualquier punto de trabajo, complicando el sistema de, de control del convertidor. El equilibrio de las capacitancias se dificulta conforme se incrementa el número de niveles Incluso puede ser imposible en algunas condiciones de operación. Entonces, en resumen, ¿qué número de componentes necesitamos para la construcción de un puente multinivel anclado por diodos? Para N niveles necesitamos 2 por N-1 interruptores semiconductores con su diodo antiparalelo respectivo. Necesitamos N a la menos N 1 capacitancias. Necesitamos 2 por N 2 diodos de anclaje, suponiendo que son del mismo nivel de tensión. Si no, recuerden que necesitamos N 1 por N 2 diodos de anclaje. Y la tensión que soporta cada condensador es la tensión de los interruptores, es decir, BDC entre N 1. Entonces con esto terminamos la vista rápida sobre las diferentes topologías de los puentes convertidores. Hablamos de que existen cuatro familias anclados por diodos, capacitor fotante, cascada y las nuevas tecnologías que es la mezcla de las tres anteriores. Y dedicamos el video al estudio de los convertidores anclados por diodos de tres niveles, cinco niveles y el número de componentes necesarios para construir un puente de N niveles anclados por diodos. Vimos sus ventajas y algunos de los inconvenientes para su fabricación. Los invito al siguiente video donde, de esta serie de convertidores multinivel, donde hablaremos del convertidor anclado por capacitores. Gracias por su atención.